Bueno, sin duda va a ser interesante hacer un seguimiento de, de funcionamiento del funcionamiento de la hora, no del el tiempo. Ahora en principio también tenemos una impresión porque el caudal es todavía bastante escaso y bueno, pues el río tiene que, tiene que ir cogiendo caudal. Eh, si, claro, si, hay, si hay precipitaciones, tiene que haber momentos de crecidas bueno, la verdad es que va a ser muy interesante seguir el proceso y bueno, pues ver cómo va, cómo va evolucionando. ¿no? Luego tenemos también el seguimiento biológico del funcionamiento de la permeabilización. En primavera cogeremos muestras nuevamente de ADN ambiental, aguas arriba de, de, este, de esta obra para ver si bueno si hay si hay remontes si y acceso desde desde abajo por, por los ciprínidos básicamente ¿no? que remontan en primavera mayo junio julio y bueno pues eso va a ser interesante quizá si todo va como esperamos que debería ir pues tal vez si no está primavera quizá tal vez la siguiente, todo depende de cómo se presente el, el año ideológico. Eh, pues quizá podemos, podamos verlo este año, o quizá en años siguientes podamos ver que hay, que hay remonte estacional de, de distintas especies de citríneos que habitan el, el Tajo, aguas abajo, y que ahora pues va a quedar reconectado con, con el río Cabrillas eh, por estas obras de terminalización y las que tenemos previsto iniciar mañana en, en el azul de, del Molino Bajo, en Taravilla.